Hola, comenzamos nuestro segmento especial de Línea de Ayuda con nuestra invitada especial, Brenda Casas, gerente de financiamiento de Citywide Home Loans. Gracias, Carlos. Es un placer estar aquí de poder ayudar a todos nuestros televidentes con sus preguntas. Estamos en vivos en Facebook y la primera llamada viene de Judith, ya que ha escuchado de un programa que ayuda a los empleados de los casinos con su compra de casa. ¿Esto es verdad y cuáles son los requisitos? Claro que sí, gracias Judith, es correcto. El programa exclusivo de empleados de casino ofrece hasta 20 mil dólares hacia la compra de tu casa. Este dinero puede ser utilizado para tu enganche, costos de cierre y reducción del principal. El primer paso es llamarnos para una consulta completamente gratis y te ayudaremos con los requisitos que son muy fáciles. Somos expertos en este programa, así que llámanos ahora mismo para calificar y las primeras 50 llamadas recibirán un crédito de mil dólares para los costos de cierre. Muchas gracias Brenda, llame ahora mismo el número en pantalla. Para más información para aprovechar de esta oferta especial de mil dólares de crédito hacia el costo de cierre.